muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a este primer panel. Me acompaña aquí en la mesa Edwin Santos, del Instituto para la Democracia Digital. que también ha sido viceministro de, de, de comunicaciones. Víctor Jauregui, de Optical Network. Y José Antonio Casas, de la Cámara de Comercio de IMA. Y vicepresidente de ISOC Perú, con quienes voy a tener gusto de poder moderar durante. Aproximadamente una hora en este panel, ¿Sí? una hora y media? ¿Hora ¿O hora y media? ¿Hora y media? Bueno, vamos a, vamos a turnarnos. La temática va a ser en eh, este panel la siguiente. Como bien saben, y de acuerdo al programa, eh, vamos a hablar sobre infraestructura de Internet. ¿Cómo resolvemos los problemas de conectividad? Esta es una gran pregunta. Este es un tema bastante, bastante, bastante controversial, porque ya sabemos que existen diversas iniciativas, ya sabemos que hay diversos proyectos en curso, eh, aquí, bueno, esos expertos nos van a dar alguna data sobre, sobre, sobre las experiencias que están teniendo. Entonces, sabemos que este tema de la conectividad, el tema del acceso, el tema de la brecha, el tema de la desigualdad, el tema de que la infraestructura, corre más en la capital que en provincias, existe este famoso proyecto ya implementado y que todavía no termina, y que existen re proyectos regionales. Sobre el tema de la red torsada de fibra óptica, existen estas redes, incluso... El, eh, ahora este año el presidente anunció el tema, en me parece este año, anunció el tema de Huancabelita, que querían implementar un poco más de manera agresiva el tema de esa expansión de esas redes regionales. Eh, la data nos muestra que efectivamente el tema de la concesión que se dio en el año 2014 todavía continúa, pero todavía esto no llega a, a, a, a concretarse, ¿no? todavía esto continúa pendiente. Algunos números ¿no? que, nos, que, nos, que nos traen a colación. Al año, por ejemplo, 2017, solamente el 29.5% de hogares peruanos contaban con al menos una computadora y acceso a Internet. Esta es una información del INEI, esta es una estadística puesta por, por, por el Estado, ¿no? y también trabajada con la, con la CEPAL, con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ¿no? que nos, nos indican como, el año 2017, como el último país en Sudamérica como está. Entonces, esto es algo grave, en verdad, nosotros es, es, es, es, es, una, es una tarea muy difícil para el gobierno, es una tarea muy difícil, no solamente para el gobierno, sino también para todos los actores, ¿verdad? Sin infraestructura, nosotros no podemos hablar de conectividad, nosotros no podemos hablar de velocidad, nosotros no podemos meter condiciones de competencia para poder bajar el tema de las tarifas. El tema de las tarifas también es un tema súper importante. ¿De qué nos sirve tener una superinfraestructura, si es que no podemos hacerla llegar, sea por la diversidad geográfica, sea por el tema de la condición propia de las personas, que no pueden utilizar el acceso, los mecanismos, incluso también el tema de la brecha generacional, también. O sea, hay varios temas que se dan. Estos es son temas transversales, como bien indicado la, la, la, la, la sesión inaugural. Efectivamente, son temas que se vienen trabajando con muchísimos esfuerzos, que no son aislados, que son un conjunto. Entonces, yo no, no me quiero explayar más, porque nuestros expertos seguramente van a tener eh, mayor data y me gustaría empezar por, por el orden que está en el programa, ¿no? Eh, Edwin Santos, por favor, Edwin. Eh, Buenos días a todos. Agradeciendo sobremanera este, a los organizadores por participar en este foro. Este, este año hemos estado en diversos eventos, hablando el año que acaba de llegar de Gardín, de después del de, eh, resumen que nos acaba de dar Marcos en la mesa que con Marushka, con Rolando. Eh, creo que es necesario empezar a aterrizar porque eh, si hay un factor principal dentro de lo que llamamos transformación digital, o la esta, eh, cuarta revolución industrial, el factor principal es la conectividad. Entonces voy a tratar de ser sintético pero preciso en los comentarios. Cuando hablamos de conectividad podemos estar hablando... De la conectividad en fibra óptica, una conectividad óptima, en alta velocidad, que nos permite conectar continentes, países, regiones, provincias, distritos, pero que tiene un costo este, elevado. Podemos hablar de conectividad eh, inalámbrica, puede ser este, radioenlace, puede ser satelital. El tema de radioenlace y la conectividad satelital está supeditado al clima el tema de radioenlace está supeditado a la geografía y el tema satelital tiene eh, el problema no solamente del costo sino también el tema de, este, eh, de eh, eh, la velocidad y además si estamos hablando de los proveedores de este, eh, comunicaciones ya no solamente estamos hablando de el 3G o el 4G en el Perú lamentablemente todavía hay sectores que eh, tienen conectividad en 2G pero esa es la realidad entonces cuando hablamos de conectividad estamos hablando de eh, alguna de estas este, formas de conectarnos pero ¿Cuál es nuestra posición en este momento? Cuando hablamos de conectividad, no hablemos solamente de tener el servicio de Internet, sino un factor fundamental es la calidad. Y otro factor fundamental es obviamente el costo. No basta ahora estar conectados, sino tenemos que estar bien conectados. Entonces, ahí tenemos que hablar del tema de banda ancha y si lo vemos como promedio país, estamos hablando de la conectividad en banda ancha, estamos en 29% a nivel país. Si ese 29% nos comparamos, por ejemplo, con Chile, que hemos estado hablando hoy en la mañana, prácticamente nos triplica este, en el alcance. Colombia nos duplica en el, en el alcance. Estamos abajo. ¿Esa es responsabilidad de quién? del Estado? Y eso también es responsabilidad de los privados. ¿Qué está haciendo el Estado en ese, en ese sentido? Hay una brecha que cubrir, sabemos que es importante este, resolver ese problema, entonces el Estado dijo, bueno, donde no entra la empresa privada, yo voy a actuar como el Estado y diseñó varios proyectos, empezando por la red dorsal nacional, que se entregó en julio del 2016 hace tres años atrás interconectando 180 capitales de provincia con una inversión de más o menos 323 millones de dólares excelente ¿no? 180 capitales de provincia interconectadas mediante este, eh, fibra óptica y luego dijo ok, ahora vamos a llegar ya no solamente a las provincias sino vamos a llegar a los distritos y a las comunidades ah, entonces para eso este, se desarrollan los proyectos de banda ancha regional. Empezó con Apurima, Cayacucho, Huancabelica, La Mayeque, y en total el proyectado en inversión en banda en, en proyectos de banda ancha regional es más o menos más o menos un poco más de 1900 millones de dólares. ¿OK? Si sumamos las inversiones de la red dorsal más las redes regionales, estamos hablando de una inversión mayor a 2300 millones de dólares. Más de mil millones de soles. Una super inversión del Estado. ¿Cuál era el objetivo? Disminuir la brecha este, digital. Pero, ¿cuál es la realidad? Tienen tres años de retraso este, estos proyectos. Tres años de retraso en tecnología es enorme. Tienen tres años de retraso porque hubo un mal diseño, este, hubo un mal estudio... ¿Quiénes son los responsables? Obviamente, en este caso, el MTC y el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, ahora PRONATEL. ¿Quién está asumiendo esa responsabilidad? Todavía nada, nadie. Y ahí hay un problema enorme. ¿Cómo hacemos que esa mega inversión de 2.300 millones de dólares, que va a ser finalmente, de los cuales ya se han gastado más de 1.200 millones de dólares, funcione? ¿Cuál es el problema central? El problema central es que cuando se diseñaron los proyectos, finalmente el costo de utilizar el Internet dentro de esta este, autopista que se ha hecho, termina siendo mayor al costo que ofrecen las empresas privadas en los mismos lugares. Problema que tenemos que resolver. ¿Ok? ¿Qué va a significar? Eh, este, eh, un impacto para que vean los números y los números son muy grandes en educación, más de 7.500 colegios que van a ser intervenidos ¿qué va a significar en salud? más de 3.800 este, puestos de salud intervenidos y ¿qué va a significar en, este, eh, en seguridad? alrededor de 500 comisarías que deben ser interconectadas ¿cuál es el estado real? supuestamente está en marcha blanca y oh, oh, Dicen que está en operación Huancabelica, Yacucha, Purímac y Lambayeque. Pero todavía no está verdaderamente en operación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como sociedad civil? Tenemos que pedirle cuentas a quienes corresponden. Al Estado, al gobierno, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a PRONATEL. Entonces, un poco, yo sé que el tiempo es limitado, no sé cómo estoy de tiempo. Pero en todo caso, quería empezar con este marco. Inicial de qué es lo que está sucediendo sin embargo el tema de eh, conectividad no es responsabilidad solamente al Estado entonces la pregunta es ¿qué hacemos en este contexto sabiendo que todavía tenemos una enorme brecha por cubrir? una de las cosas que podemos hacer y teníamos que haber hecho hace rato es por ejemplo, eh, como conversábamos en, este, en los previos estos proyectos necesariamente tendrían que haber salido en una estrecha coordinación con la empresa privada. La empresa privada, si yo no me equivoco, debe estar invirtiendo alrededor de entre 3 a 4 mil millones de dólares por año en telecomunicaciones hace más de 20 años. El modelo, a pesar de todo, está funcionando. De lo que éramos a lo que somos, obviamente hemos caminado muchísimo. Entonces... Ese es un primer punto. Un segundo, un segundo punto es, tenemos mapeados los proyectos de telecomunicaciones, sabemos qué redes privadas, qué redes este, públicas están caminando este, en el territorio nacional, sabemos cómo se relacionan estos, estas redes de telecomunicaciones con las carreteras o con las redes eléctricas. Ahí hay una tarea pendiente y ese es un paso adelante que tenemos que dar, porque tenemos que caminar de manera integral, de manera unitaria, y obviamente con un plan estratégico que signifique que optimicemos los recursos que tenemos disponibles como país. Bueno, este, me quedo en este punto, seguramente vamos a ir extendiendo algunos comentarios más. Gracias. Bueno, vamos a dar pase a Víctor Jauregui, él representa la empresa Optical Network, que nos va a Dar una, dar una exposición sobre este tema y la pregunta central es ¿y cómo resolvemos los problemas de conectividad? Gracias. Buenos días, muchas gracias muchas gracias por la invitación mi nombre es Víctor Jauregui como mencionó soy director comercial de Optical Networks pero adicionalmente soy miembro del NAP, NAP Perú. por lo cual tengo una visión más holística de lo que pasa a nivel de, de lo que es internet en el Perú mi punto de vista es un poco más positivo yo creo que sí, tenemos una brecha muy grande todavía por acortar. Pero hemos crecido mucho en los últimos años. Hemos crecido a pasos agigantados, diría yo. Por ejemplo, sí, tenemos un gran problema con la red dorsal. Coincido en eso. Pero la red dorsal jugó un rol muy importante en un momento. Generó una línea de flotación del precio de transporte a nivel nacional. ¿A qué me refiero? Antes de existir la red dorsal y de no tener este acceso... A 182 capitales de provincia, con más de 17.000 kilómetros de fibra óptica tendida, y coincido, de fibra óptica es la red más estable para consumir internet, las eh, operadores incumbentes que tenían fibra a nivel, a nivel nacional te cobraban lo que querían. Podría el MEGA ser cobrado hasta por 500 dólares de transporte. La red dorsal hizo un piso de 23 dólares cambió automáticamente las reglas del juego. ¿Y para qué se hizo la red dorsal? Para que operadores locales tengan alcance nacional. Y se cumplió. Y es más, ¿qué hicieron las incumbentes? Luego de eso, bajaron el precio de 23 dólares a mucho menos. Hoy día los precios que se pueden encontrar en el mercado son menores de los 10 dólares. Por transporte nacional. O sea, sí cumplió. Lo que pasa es que no se planificó qué pasa después. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Liberalizamos la red dorsal? ¿Lo llevamos a precios de mercado? Los incumbentes se podrían decir pero eso es competencia real pero no podemos tener una red donde vemos el Estado invertió tanto dinero subutilizada la utilización de la red dorsal no llega ni al 5% de su capacidad y como toda la gente de acá puede conocer de tecnología sabe que si a estos equipos no se le da ese mantenimiento, se valora. Va a obsolescencia. Entonces, tenemos que decir que, como Estado peruano, ¿qué vamos a hacer con esa gran inversión que se hizo? Podría ser un catapulta catapultador, una, un incentivo a que llegue Internet a muchas localidades. Pero bueno, hemos ido cambiando, no solo, yo creo que la red Rosal jugó un papel importante como lo mencioné. Ahora hay que analizar esta del Estado, ¿qué va a hacer con la de Rosal hacia adelante eh, hoy por hoy en el Perú hay muchas redes tendidas a nivel nacional de fibra óptica que han ido acercando y acortando las distancias hoy por hoy hay ciudades como Chanaki donde ya tienen fibra óptica hay ciudades, ciudades como en largas partes de nuestra tierra donde ya pueden tener acceso a fibra óptica y de ahí tener una conectividad espectacular pero ya que hablamos de conectividad tenemos que hablar de todos los tipos de conectividad fibra óptica, ADCL que estoy usando radioenlace, 4G, satelital y el tema de acá es nosotros podríamos poner internet en cualquier parte del mundo el problema es el costo para lo cual tenemos que tener una política de priorización no podemos salir a querer atender a todos es imposible por presupuestos hay que priorizar dónde... eso pues, tiene que venir acompañado a un plan estratégico. Qué zonas queremos desarrollar en el país, a nivel de empresa, a nivel de consumidores finales, de hogar. Y algo muy importante que mencionaban, que se mencionó en la... que se el mayorca, el tema de la seguridad. Hoy en día, entrar a Internet sin seguridad es como manejar un auto sin cinturón de seguridad. Muchos de los presentes acordarán que hemos manejado en los 80s y nunca se nos ocurrió poner un centro de seguridad. Hasta que nos pusieron una norma. Que teníamos que usar un centro de seguridad y el Estado tiene que regular eso. O sea, la norma es que es irresponsable que un operador brinde internet sin seguridad. Tanto para el, tema, el, el sector corporativo como para el sector consumer. Porque muchas veces está en el rol del Estado exigir que estas normas se implementen para la protección de los usuarios finales. O sea, vemos día a día ataques de ciberdelincuentes. En el sector corporativo recibimos diariamente ataques. Y hay distintos tipos de ataques. ataques de phishing, de ransomware, denegación de servicio. O sea, la la seguridad ha cambiado hace 20 años decirte tengo un firewall era todo estabas protegido porque protegías tu perímetro de red hoy día el perímetro ha cambiado el perímetro no existe no existe desde que apareció esto y te puedes conectar desde un, desde un celular móvil a la red de tu Entonces. y si no, tienes, si no tienes un dispositivo de seguridad ahí es una puerta abierta. Hay muchos casos. Hay un caso muy particular que se llama el de Target. Bueno, bueno, el de Target es una empresa de consumo masivo un de retail americano que fue hackeado y sustrajeron los números de tarjeta de crédito de casi todos sus clientes. Y Target invertía muchísimo dinero en seguridad. Adivinen por dónde hackearon a Target. Por el aire acondicionado transformación digital todos hablamos de transformación digital es un término de moda señores, la transformación, la transformación digital comienza en el mundo offline comienza en definir procesos, comienza en definir qué es lo que queremos proteger qué es lo que queremos automatizar qué pasó como todo es ahora digital el aire acondicionado también estaba conectado a la red pero no estaba dentro del perímetro de la red de proteger y por ahí entrar los ciudadanos en cuentas. O sea, el tema de Internet sin seguridad es irresponsable. Tenemos que entender eso. Tenemos que, ya, y esto te lo hablo en el sector corporativo. Si ya me entro al en sector consumer, al sector hogar, es mucho más importante. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger a los más desvalidos. Proteger a los niños, a nuestras niñas. ¿Cuántos casos de grooming vemos? y la vida de hoy ¿Qué cosa es grooming? El grooming es que yo suplanto una... una o sea que un avatar suplante su una personalidad de, una, de un adolescente y hago contacto con otra adolescente en redes la convenzo y la cito y pasa lo que pasa y en el caso de esto que se sucedió en Inglaterra y se empezaron a tomar muchas medidas de control Ahora, ¿cuántos casos de phishing vemos? Fishing es que te mandan un correo tú entras a en un vínculo generalmente buscan pedirte tus claves de internet tus claves de tarjetas de crédito y te roban gracias esto es, tenemos que tener la seguridad y tenemos que educar el estado tiene un rol muy importante que cubrir a nivel de educación en el mundo digital y a nivel de educación en seguridad eh, creo que para hablar de conectividad en el Perú no nos alcanzaría esta hora Digamos, para hablar largamente mucho tiempo. Pero creo que hemos ido avanzando para un poco concluir. Creo que hemos ido avanzando, creo que nos falta mucho tiempo por recorrer. Creo que nos falta planificar a futuro. Pero creo que, sin te a equivocarme, que vamos a mejorar muchísimo en los años que vienen. Creo que, y me ha tocado últimamente viajar a provincia y ver, y sorprenderme gratamente del nivel que encuentro en cajas caja metropolitanas, en empresas en provincia, de conocimiento. creo que eso es un, un buen síntoma, antes no lo veía. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Vamos a dar pase a José Antonio Casas, de la Cámara de Comercio de Lima. Eh, buenos días, gracias por invitarme. Creo que como miembro del, del sector privado y también de la sociedad civil a través de eso que... este saludo los esfuerzos para la realización de eventos como este ¿no? quisiera comenzar tocando algún pequeño tema que me quedó en la cabeza luego de la intervención de la, del panel inaugural, ¿no? y era el tema de cómo el, el internet en particular y toda la revolución que ha traído transformando todos los aspectos de la vida humana han puesto en, en, en la picota, en han, han generado un, un espacio de, de, de retar, de, de generar un challenge, de, de revisar, de cuestionar eh, elementos fundamentales que para nosotros eran, eran inamovibles, ¿no? Por ejemplo, nos acostumbramos durante muchísimos años a escuchar como un paradigma la democracia, la democracia, y, y hay ahora información que nos llega a través de la red que nos, nos hace repensar este este estadio sobre si la democracia es, el, es la, forma, la mejor forma que podemos tener en, en un escenario como el que ahora nos presenta la, esta nueva, esta, el advenimiento de las nuevas tecnologías o si alguna vez realmente tuvimos democracia. Ahora se, se cuestiona el, el ideal democrático tal como lo concebimos y de dónde vino, desde, desde los griegos, pasando por los famosos padres de la patria norteamericana que hicieron la declaración de la independencia o la... O la revolución francesa, ¿no? Si examinamos claramente lo que decían unas y otras, pues su concepto de democracia era completamente diferente ¿no? e e Incluso algunos de los padres de la, eh, padres de la patria de o, o creadores de la declaración de independencia norteamericana Fueron claros en, en mostrar su, su recelo y su desconfianza en la democracia como ellos la entendían en ese momento Ese concepto de democracia ahora con el, con el apelativo digital es algo que nos tiene que hacer reflexionar mucho, ¿no? así como hablamos de cuestionamiento de los gobiernos, de las gobernanzas en general, también este, me hace gracia porque foros como estos deberían ayudarnos también a cuestionar la gobernanza del Internet mismo, ¿no? siempre, en forma permanente, en revariar la forma como nosotros hemos decidido que se lleve el Internet, cómo nació el Internet, cómo ha ido evolucionando el Internet y cómo como está ahora ¿no? en la comunidad de... De internet Hay una serie de, de, de debates en este momento que, que no los voy a tocar ahora porque son muy, muy específicos y además son muy polémicos eh, que, que abordan ese punto. ¿no? Eh, yo no soy un especialista, a diferencia de mis compañeros en, en el panel en el tema de conectividad, a pesar de que yo soy ingeniero electrónico, me he desempeñado casi toda mi vida en el área de sistemas y... Creo que la vida me ha llevado más por el tema también en el, en el ámbito empresarial hacia la economía digital, ecosistema, inclusive apoyando los esfuerzos del gobierno digital cuando me, es, me ha sido convocado. Y por eso creo que es importante aterrizar algunos conceptos para el gran público que, que asiste acá, que no necesariamente eh, tienen el nivel eh, técnico de, de, de nuestros distinguidos panelistas. ¿no? Algunos términos como, por ejemplo, diferenciar redes de acceso a redes de transporte. Se utiliza mucho ese término como si la gente los entendiera. Yo mismo no los tenía claro. Redes de acceso son, por ejemplo, los fijos y los móviles, alámbricos e inalámbricos. Cuando nos referimos a redes de transporte, eh, eh, eh, hablamos sobre los medios, satélite, por ejemplo, eh, microondas o fibra óptica. Esa es la forma como nosotros accedemos al Internet. Se dice también que un, entor eh, un entorno competitivo para redes de acceso en particular requiere competencia, obviamente, ¿no? Y esa competencia debe darse en las redes de transporte. O sea, esa es la relación que debería existir entre las redes de acceso y las redes de transporte en sí mismo. Competencia entre plataformas. Y si no es posible tener competencia, las redes de transporte requieren la intervención del Estado. Es por eso que es tan importante la presencia del Estado. Regulación o invitar a lo que nuestro amigo Santos había dicho, invitar al sector privado para construir esos proyectos a manera de ahora tan satanizada, por ejemplo, eh, APPS ¿no? entonces en, en cuanto a las redes de transporte de voz y datos en internet cada una de ellas tiene fortalezas y debilidades por ejemplo la de satelital son de bajo costo de eh, gasto de inversión, perdón, el CAPEX y el gasto de operación, el llamado OPEX y permiten llegar a sitios poco accesibles localidades en la selva, por ejemplo pero con una calidad de comunicación que no es tan buena las microombas tienen costos fijos elevados que requieren una densidad mínima para ser rentables. CAPEX alto y menor OPEX, capacidad para transportar gran cantidad de datos, pero con restricciones. Y su típico uso es comunicación entre varios locales de una misma empresa, o sea, comunicación de tipo privado. Y la fibra óptica, que es la que casi todos utilizamos, eh, tiene la capacidad para transportar grandes cantidades de datos, ahora podemos decir que casi limitados. y también tiene costos fijos elevados eh, en realidad. Que requieren una densidad mínima para ser rentable, o sea, un CAPES elevado y un bajo OPEX. Eh, en cuanto a las redes de acceso, hoy podemos tener redes de acceso a, hacia Internet a través de una PC, de una laptop, de una tablet de una y de un smartphone. En el acceso a Internet también puede ser a, a través de lo que ya habíamos dicho, una red alámbrica o una alámbrica. La alámbrica tiene múltiples formas que las hemos a, ocupado a través de, de la evolución de la tecnología DSL, cable. TTH, por ejemplo, ahora qué es lo que se está ofreciendo a nivel del mercado. En el, Himala, en el inalámbrico, en nuestro Perú, mucha gente no lo sabe, pero tenemos desde el eh, 2G, cubriendo algunas zonas, 2.5, 3, 3.5 y 4G, y ya se nos viene el 5G. Uno de lo, eh, el, la, las redes alámbricas tienen altos costos fijos totales y hundidos, se requiere densidad geográfica y es por eso que el despliegue ha sido menor. Y el inalámbrico tiene menores costos fijos unitarios, la densidad elevada puede ser también un problema por la concentración y por la baja calidad por la cantidad de usuarios. Bueno, eh, cada una de las tecnologías tiene su, su propio target, las alámbricas lo relevante era el aseguramiento de la, de, de la, de la velocidad y la calidad de la, de la comunicación y las tecnologías inalámbricas era la movilidad, con el, la, la LTE y la... Eh, la tecnología no hay 4g y ahora más aún con la 5g se habla de convergencia es decir que tenemos las dos en la mano en, un, en una tablet o en un móvil ¿no? el diagnóstico eh, yo he encontrado muchos diagnósticos sobre el tema de conectividad a lo largo del tiempo y lastimosamente he tenido que revisarlos y compararlos con los diagnósticos que se hacían desde el año 2008 2011 2014 2016 y el diagnóstico aparentemente es el mismo ¿no? se dice que hay una limitada competencia interplataforma incertidumbre de demanda de banda ancha a nivel departamental y provincial limitada sin regulación que de incentive el uso compartido de infraestructura principalmente en fibra óptica oscura restricciones de los gobiernos locales para el despliegue de infraestructura a nivel nacional restricciones de la disponibilidad del espectro para la ancha, banda ancha móvil Eso, esas, ese diagnóstico sigue siendo válido lamentablemente no es un diagnóstico eh, eh, actualizado pero podemos actualizarlo en el tiempo porque simplemente se siguen teniendo los mismos retos en cuanto a los objetivos tenemos, eh, siempre se ha tenido objetivos específicos, mayor acceso a internet de banda ancha, desarrollo de infraestructuras de transporte desarrollo de redes, acceso a desarrollo de contenidos y usos de internet mayor competencia a nivel de telefonía móvil mayor competencia a acceso a internet de banda ancha y desarrollo de servicios de radiodifusión digital en televisión y radio, por ejemplo, que es una actividad digital que utilizan también las mismas redes. Eh, hemos visto, eh, no voy a tocar el tema de la red dorsal, a pesar que es un tema eh, crítico, como lo han, lo, lo han tocado mis dos antecesores, porque es un tema muy específico y tiene, requiere mucha, mucha, mucho conocimiento del tema. Y, y, y de, le dejaría a ellos que lo explique mejor en su siguiente ronda. Pero sí voy a tocar el tema de qué ha, qué ha estado haciendo... Eh, el, el, el sector privado ¿no? el sector privado ha, ha venido dándole crecimiento continuo al acceso al internet ya para el año 2018 había 41 millones de líneas en el Perú móviles, y habían más de 2.5 millones de líneas eh, fijas se han, eh, de, este año se han eh, lanzado dos iniciativas importantes una de ellas del sector privado que es Internet para Todos Involucra a, a la CAF, involucra a, a Facebook, a Telefónica y a, también al Banco Mundial. Y que trata de llevar a Internet a aquellas zonas donde eh, la oferta, eh, perdón, el sector privado no tenía un incentivo para desde el punto de vista de posibilidad económica de, de llegar a... Y últimamente podemos anunciar también que se ha, se ha eh, unido a este esfuerzo a través del proyecto Loom Google. Entonces tenemos a Google, Facebook, que son clientes globales, tratando de llevar uno hacia el lado de la selva, a través de globos a gran altura, distribuyendo Internet. Eso es Google con el proyecto LUM. Y el Internet para Todos, este, eh, a través de eh, los esfuerzo de Telefónica y Facebook. Y por último, una mención muy corta al advenimiento de la, de la tecnología de 5G, que va a requerir dos elementos fundamentales. Uno de ellos es el manejo de espectro, y en otro de ellos es una... Eh, un despliegue mucho mayor de, de fibra óptica para poder alcanzar eh, los beneficios de esta red que tiene eh, ventajas que ya después desarrollaremos con más detalle. Gracias. Bueno, agradecemos la intervención de José Antonio Casas y bueno, vamos a lanzar eh, una pregunta de la mesa sí para consolidar un poco eh, las posiciones y luego empezar con una hora de preguntas Edwin nos hablaba sobre el tema de la transformación digital, nos hablaba de los problemas estos de que ya habíamos hecho referencia, calidad, costo, el tema de la red nacional, dorsal de fibra óptica. También Víctor nos hacía referencia al tema de la red y el efecto, si es que no hubiera existido esa red, ni siquiera hubiera empezado a castillarse estos proyectos. Que si bien es cierto el impacto todavía está en curso, todavía no se pueden medir los resultados como se quisiera, pero por lo menos se ha lanzado, por lo menos está presente. Y el tema muy importante, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad, que si es que no está implementado, evidentemente cualquier proyecto que se realice en infraestructura, en el tema de privacidad, en el tema de las capas de internet que bien conocemos, no, podrían, no podría existir. El tema de la protección de los usuarios, súper fundamental. Nos hablaba, finalmente José Antonio, temas de competencia. Esto es importante, porque si no abrimos mercado, el tema de las APPs que están presentes, y que se están lanzando Es súper importante El gobierno ha impulsado mucho Con el tema de las relaciones público-privada Para diversos, diversos estamentos de infraestructura Y en verdad es que es bien importante Poder impulsar el tema de la competencia No se hablaba del tema de incentivos Y yo quisiera partir con el tema Y lanzar a la mesa el tema del de incentivo ¿Qué exactamente como ideas Podemos nosotros llevar a cabo? Porque la pregunta del panel es ¿Cómo resolvemos? De repente la respuesta no la tenemos aquí, obviamente la respuesta no es mágica, no hay una fórmula secreta, pero no, tampoco hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, el tema, va, el tema va por el tema de los incentivos. ¿Qué podemos, qué pasaría, por ejemplo, si de repente, por poner un ejemplo, cogemos un sector y lo impulsamos y vemos el resultado? O de repente cogemos dos sectores, o de repente interactuamos con los sectores, y de repente le decimos al gobierno, oye, mira, ¿qué te parece si de repente por una iniciativa privada, pues no sé, impulsar esto, no sé entonces se me ocurre lanzar a la mesa el tema de los incentivos para poder resolver el tema de esta conectividad, el tema de la infraestructura el tema también de qué cosa podemos hacer para aumentar la competitividad, qué cosa podemos hacer también para aumentar competencia sobre todo para incentivar el tema de la conexión pero con un esfuerzo un poquito más de lo que ya estamos viviendo ¿no? entonces me gustaría de repente tener algunas reflexiones de unos tres minutos por cada, cada uno de los ponentes. ¿sí? Eh, ¿Terminamos contigo? Okay, bueno, es una pregunta de verdad bastante amplia. Vamos a tratar de puntualizar algunos temas. Primero deberíamos de, de definir qué cosas para segmentarlo. ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer para lo que es corporación, para lo que es empresas, para lo que es pymes? Y luego, ¿qué podemos hacer para lo que es hogares? Para lo que es empresas. Yo creo que el mercado se está autorregulando. El mercado ya avanzando. Hoy por hoy, el acceso a medios de conectividad, por ejemplo, de fibra óptica, que hace unos años era prohibitivo para algunas empresas, está siendo optado por pymes. ¿Por qué? Porque hay una competencia muy fuerte entre las empresas que hoy ya proveen estos servicios. Había un crecimiento en el mercado de empresas que vienen proveyendo estos servicios. El precio de a nivel internacional, el internet viene cayendo dramáticamente en todos estos años. Entonces, esto ha ayudado que se le pueda dar una propuesta de valor al cliente corporativo mucho más grande, mucho más atractiva digamos, a nivel de costo. A nivel de hogar, a nivel de hogar, uno de mis compañeros del panel mencionó el tema de FTTH, es, es Fibra Fire to the Home, o sea, Fibra al Hogar. Es un concepto que no existía en el Perú hace unos años, hoy en día, ya hay muchos hogares en la capital que están gozando con fibra al hogar, con velocidades que no se tenían, porque la fibra te garantiza una velocidad, una velocidad simétrica, tanto para subida como para bajada. O sea, yo creo que el, el, el, segmento, el segmento privado está haciendo su, su parte, pero creo que el Estado tiene que entrar a regular de manera más activa. Tiene que entrar a priorizar en qué zonas del país necesitamos por lo menos igualar la oferta que hay en, en la capital para tener un crecimiento homogéneo. Tenemos que descentralizar un poco el desarrollo del Internet, y que, pero no lo podemos hacer todo el mismo tiempo. Creo que debería haber un planeamiento estratégico de decidir qué zonas son las que queremos desarrollar primero. Gracias. Eh... Gracias. Bueno, hay, hay mucho por hacer, en verdad. Pero yo quiero enfatizar algunos algunos conceptos, creo, importantes, y que, que creo que debería conocer este, el auditorio. Quiero subrayar sobremanera el tema de calidad y el tema de costos. Porque estamos hablando de conectividad. Y no solamente es proveer internet, sino proveer internet, pero en qué condiciones. Un poco para que vean los comparativos reales, si nosotros sacamos el promedio de velocidad de descarga acá en el país, estamos alrededor de eh, un poco más de eh, alrededor de alrededor unos 4 megas por segundo. Si nos comparamos con Singapur, estamos hablando de más de 60 megas por segundo. Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto es fundamental? Porque estamos hablando de la cuarta revolución industrial que tiene tres columnas vertebrales este, principales robótica, inteligencia artificial, como, como, como dos columnas prioritarias, robótica e inteligencia artificial este, internet de las cosas. Entonces, hacia eso vamos a caminar y tenemos que caminar, y cómo podemos pensar caminar en esa dirección si no tenemos internet de calidad. Y ahí tenemos un enorme trabajo por desarrollar. Entonces, Repito, es tan importante y no podemos soslayar este nivel de inversión de 2.300 millones de dólares simplemente afirmando, bueno, pues, ayudó en su momento. 2.300 millones de dólares con los cuales pudimos haber hecho 800 colegios, por ejemplo. 2.300 millones de dólares que solamente nos permiten manejar ancho de banda según el diseño de 4 megas por segundo. Ninguno de ustedes tiene 4 megas por segundo en su casa. Tienen seguramente 20 megas por segundo para arriba. Creo que estos foros sirven justamente para comunicar las cosas como son. Hay muchísimo que hacer y que decir, pero el tiempo es corto y creo que en este tramo me quedo aquí. Gracias. Eh, bueno, este es cierto, eh, la empresa privada, el sector privado, eh, tiene un, motivaciones y dinámicas absolutamente legítimas eh, y tiene que tener eh, la retribución por esos esfuerzos. El concepto acceso universal que viene de, prácticamente desde de los de, objetivos del milenio, Kofi Annan, año 2000, eh, es algo que todas las sociedades eh, tenemos todo el derecho de aspirar, pero en el interín hay muchas cosas que hacer. Y como sector privado, creo que nos hemos eh, puesto la tarea al hombro y la hemos intentado, mal que bien, de la mejor manera poder llegar así a, a, a las comunidades. El tema justamente es que en estas dos, uh, dos situaciones estamos viendo un fenómeno muy, muy llamativo y peligroso. Y es la creación de lo que antes se llamaba la brecha digital. Eh, y ahora ya tiene un concepto eh, más relacionado con no un tema técnico, sino con un tema humano. Es la creación de, de poblaciones, de nuevas poblaciones vulnerables, que ya no son discapacitados este, eh, de manera evidente como podía ser una población vulnerable o porque tenía una, vivía en una zona tal o, o era de un determinado género. Son por, poblaciones vulnerables porque no les está llegando. El, el, el conocimiento y, el, y la capacidad de acceso a esta nueva sociedad de, de, de la información y el conocimiento. Eh, tenemos, eh, si, si, si vemos las cosas de forma, digamos, eh, superficial, vamos a pensar que estamos haciendo la tarea de la mejor manera posible y eso nos puede llevar a resultados engañosos. Tenemos, el, hemos superado el 75% que era la expectativa del estado de la población cubierta con acceso a internet. Porque en zonas urbanas tenemos 83 personas. De, de acceso, pero estas personas solo están en el 87% de áreas urbanas que solo representan el 20% de los poblados existentes en el Perú increíblemente que son cerca de 99.000 esto pare, podría parecer incoherente, ¿no? pero en realidad quedan muchísimos poblados a los cuales juntar no solo que se sean conectados sino como han dicho mis antecesores con la calidad que pueda permitir incorporarse a esta sociedad de la información y conocimiento. Gracias. Muchísimas gracias a los expositores de esta mesa. Vamos a abrir el micro para el público para que pueda formular sus preguntas. ¿Sí? Por favor, puede indicar su nombre y a quién dirige la pregunta de nuestros expositores. Muy amable. Muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Francisco Morales He sido invitado por el doctor Manuel Rodas Representante de Microsoft en Guatemala eh, Lamento mucho decirles de que aquí en el Perú yo he sido discriminado Discriminado muchas veces Al tratar de compartir mis conocimientos Soy uno de los community manager más antiguos aquí en el Perú Y hace 7 8 años recomendaba las redes sociales para usos empresariales Y me decían que no, que no, que no entonces, como sé el eh, idioma inglés, eh, me aboqué a hacer un recuento histórico desde la primera conexión a ARPANET en 1969 y hasta la actualidad con la tecnología cuántica, pasando por la inteligencia artificial, blockchain, transformación digital. Eh, quiero eh, mencionar dos temas, aparte del, del, de la parte... Eh, privada el, del Estado. Este, eh, dos temas. Uno, el kit digital que sacó el Ministerio de la Producción con la UNI. Todo un paquete de herramientas para las PIP, las pymes, para facilitarles la vida y, eh, y acelerar su emprendimiento. Sin embargo, este kit, a mí que yo conozco de tecnología, me costó mucho trabajo iba a la uni a preguntarles me mandaban a la producción ministerio de la producción y así al final lo resolvimos con el proveedor de la internet eh, de ahí el este el key digital contenía un un dominio no un dominio gratuito y hosting por un año pero perdón estamos con tiempo limitado Tenemos ya, perfecto. por favor, podría puntualizar la pregunta y a, qué, a cuál de todos los expositores desea formularla el que, muy, desee, sí, el que desee responder a la pregunta, bien eh, lo que digo es de que es este, eh, una recomendación de que nunca eh, eh, discriminen a la persona si es que no tiene títulos o no tiene un roce eh, que valoren el conocimiento del aporte que se puede dar, muchas gracias Sí, Julio Sepúlveda es Selva Emprendedora eh, ¿De qué manera esto va para Jauregui, sobre todo ¿De qué manera se puede bueno exigir entre comillas a las empresas operadoras de internet o ¿Cómo se puede regular eh, para garantizar esa seguridad tanto empresarial como del usuario común y corriente? Mira qué buena pregunta mira ya ha ya habido regulaciones que, que han ido empezándose a tomar en el Perú. Eh, es más, el Ministerio de Educación ha lanzado una para que los colegios se pongan filtro de contenidos para que los alumnos no puedan acceder a contenidos no permitidos, como apuestas, pornografía, etc. Ya está, ya está en proceso. Para el nivel corporativo hay muchos temas de, de compliance o de regulación, por ejemplo... En el Perú tenemos la protección de bases de datos. No nos obligan en el Perú como en otros países a cumplir la norma PCI para tarjetas de crédito. Pero sí hay temas de regulación. Pero yo sí creo que todavía el Perú está un poco atrás en este tema. El Estado debería tomar un rol más activo en la regulación de, y la obligación a la toma de seguridad para proveer a los clientes. Y también un tema importante es un tema de educación. Porque mira, si tú no, tú puedes tener la conexión totalmente segura, puedes tener las mejores este, herramientas, pero si no, si no tenés, pero si no tienes este, la educación digital necesaria, vas a volver a incurrir en error. Se habla mucho de que el, de errores de capa 8 es un chiste muy usado en el mundo de telecomunicaciones, tecnología. Capa 8 son errores de usuario. O sea, que el usuario induce al error. O sea, no, les, no estamos educando a los, a los usuarios. Y es un tema, un rol que el Estado lo debería tomar. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta adicional? Buenos días, Gabriela Rosas, eh, analista de sistemas. Mi pregunta es para en general, para todos: ¿no? ¿cómo asegurar que se llegue, que llegue el Internet de más provincias? si en realidad el costo por el pago de internet que son los operadores privados es uno de los más elevados en Latinoamérica ¿Cómo negociar eso? ¿Cómo de repente el Estado puede ayudar? ¿Hay alguna iniciativa para eso? Excelente. Muchas gracias eh, Ninguno de nosotros somos del Estado así que difícilmente podríamos contestar esa pregunta eh, pero eh, desde el lado privado nosotros estamos, como lo había nombrado en mi exposición, eh, tratando de llevar el Internet de calidad y, y estable a zonas donde era impensable. ¿no? Eh, el, la, el, la iniciativa de Internet para Todos, eh, como les digo, es de Facebook, de, de Telefónica, con el apoyo de la CAF y, y el BIP, este, eh, comenzó en un pueblo muy pequeño llamado Moya, un poblado muy pequeño y se espera llegar a conectar una cantidad gigantesca, más de 33.000 poblados de ese, mismo, de ese mismo tamaño para el año 2021. Bueno, es una expectativa muy, muy optimista desde mi punto de vista, pero si es que no intentamos nosotros hacer las cosas de esa manera, pues no, no vamos a avanzar. Lo que yo quería también recalcar es que nosotros como sector privado y yo como, como directivo de un gremio tenemos este, muchas, muchas, este, mucho cuidado cuando escuchamos el, eh, la palabra regulación. En tecnología, la, el, el, el, la regulación nos ha traído a nosotros eh, muchos dolores de cabeza en general cuando se han eh, manejado estos temas de manera inadecuada, o sea, ancladas, por ejemplo, en la tecnología y no al uso de la tecnología. Eh, existe un moto típico de, en el sector que dice a veces... la la mejor regulación es la no regulación. Nosotros, eh, así como es, eh, orientamos desde de Internet Society la participación de la gente y la libertad, creemos que eh, las cosas en relación a aquellas a, a instancias en que creemos que se debe eh, lograr por imposición no debería ser de esa forma, sino pasando por un proceso más bien educativo y de uso adecuado de las libertades. ¿no? creo que puedo complementar este, la, la última pregunta. Yo creo que hay un rol fundamental del Estado, que es el Estado promotor. Estamos en un medio en donde en, en el tema de telecomunicaciones, este, la empresa privada tiene un papel fundamental y funciona bajo un escenario de libre competencia. Entonces, lo que tenemos que empujar es que haya esa libre competencia. Y ese empuje no solamente viene del Estado, sino viene de todos ustedes a medida que el usuario exija servicios de calidad a medida que el usuario aumente este, eh, el requerimiento de los servicios a medida que consumamos mucho más streaming o lo, lo que sea es, es claro que la competencia va a hacer que los precios bajen por ese lado pero repito, aquí el rol del Estado es clarísimo que es el rol promotor o sea, al Estado le conviene que no solamente haya cuatro o cinco operadores, sino muchísimos más operadores. Y Ese es el papel del Estado. Ahora, este, eh, yo, al, al igual que eh, José Antonio, cuando hablamos de eh, sujetar y ponerle más normatividad a las circunstancias, es complicado. Y doy un ejemplo importante que hace algunas semanas, en una reunión con personal del embajador de los Estados Unidos, planteamos que es el famoso caso de este, del Cambridge Analytics. Ustedes saben lo que es la ingeniería social y el hecho de que este, a través de Cambridge Analytics esa empresa recogía información de los usuarios tanto de Facebook como de Google. Y finalmente los perfiles que, este, que, que tenía hacían que la publicidad se manejara de manera segmentada y directamente eso atenta contra la voluntad popular en este caso se expresaba este, en los Estados Unidos y hay antecedentes que, se ha, que han sucedido también en otros países. La pregunta era, oye, ¿cómo regulas a Facebook? ¿Y cómo estás regulando a Google? ¿Cuál es la respuesta? ¿Se si autorregula? Una pregunta este, importante. En conclusión, rol promotor del Estado. Y la demanda tiene que venir de todos nosotros, de todos ustedes, de toda la sociedad civil, con mayor este, consumo, con mucho más, mejor uso de, este, de, de los servicios que va a permitir que esa este, libre competencia, este, eh, eh, por sí, haga que los precios bajen. Dos temas, nada más para... muy gordito. Más allá del tema teórico y todo el tema del discurso que queremos tener, yo los invito a hacer estadística. Yo os invito a, toda, a investigar un poco, es muy bueno. Exactamente tu pregunta, no somos el inter más caro de la región. Primero. Segundo, este, hoy por hoy hay más de una empresa que brinda servicio a hogar. Centrémonos en el hogar de Internet. ¿Tú sabes que en el Perú ya puedes acceder a Internet fibra óptica FTTH por menos de 90 soles? En Lima. Por eso te digo. O sea, investiguemos un poco más. Si tú haces una estadística de cómo ha ido bajando el precio del servicio de hogar en los últimos años, verás las caídas porcentuales año a año. Estamos, eso, sí, coincido que el Estado tiene que tener un rol mucho más promotor, incentivar esto, porque quizás muchas de esas tarifas no se, no se promocionan porque las empresas que las dan no tienen el poder eh, económico para hacer ATL, que es propaganda masiva, pero si uno... Si el usuario, que está, que el usuario peruano se está sofisticando, el usuario está evolucionando, el usuario, el usuario peruano ya aprendió a reclamar, ya tiene una, una nueva ventana que se llama las redes sociales, hoy en día las redes sociales te cierran y te abren empresas. O sea, es muy importante que, que investiguemos un poco más y, y haya muchas alternativas interesantes. Yo creo que, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a ir democratizando más el precio del Internet. O sea, la competencia está y viene por más. Gracias. Sí. Y una última pregunta, por favor, que tenemos que cerrar la Buenos días, gracias a todos. Eh, Walter Bolea de Innova La pregunta para el señor de la Cámara. Eh, la semana pasada estuve en un evento de calidad y creo que el tema de calidad se si lo enfocamos bien y eh, resuelve muchos problemas. Entonces, la pregunta es si las instituciones privadas están, tienen algún programa, algún proyecto para hacer que el usuario, el ciudadano, se enriquezca más en estos temas alcance un nivel de calidad y con esa calidad el usuario ya sea un, un elemento un factor que apoye al mejoramiento de todos estos temas Gracias pues Específicamente en la Cámara de Comercio de Lima eh, nosotros somos un gremio que se debe a sus, a sus agremiados en primera instancia, pero entendemos que los agremiados no son una entelequia ¿no? o sea, ni las empresas son son en realidad eh, algo concreto. Eh, la, las empresas como las, lo, las, este, los gremios estamos compuestos por personas. Y en ese sentido entiendo eh, la pregunta. ¿no? Eh, nosotros hemos tenido muchas iniciativas que han tratado de eh, mejorar el, la, la parte de capacitación y educación de, de, de nuestros eh, nuestro, eh, nacionales en general y eh, en, en particular en el tema tecnológico nosotros hemos tenido tenemos un consejo nacional de innovación, ciencia y tecnología que tiene una serie de eh, iniciativas relacionadas con el tema de certificación digital de mejoramiento de, de competencias de alfabetización para las empresas y para la PYME eh, en general eh, el tema es sumamente amplio porque eh, el tema de capacitación no puede desprenderse del tema de educación en general que tiene un ámbito mucho mayor y que compete no solo a los gremios, sino también al, al sector público y a la sociedad entera, ¿no? que como se ha dicho debe generar eh, la presión necesaria desde la sociedad exigiendo a la estructura de gobierno, muy, más llamado Estado, porque el Estado somos todos, este, que solucione ciertas cosas eh, a veces sin entenderlas. ¿no? Y es ahí donde viene eh, el exceso de legislación, por ejemplo, que tenemos sobre algunas... Eh, algunos este asuntos o temas y, y en el Perú en muchos casos a veces...